hola a todos y bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase continuaremos con la parte número 3 de fracciones dándole prioridad a las operaciones suma resta multiplicación y división vamos a mirar cómo se operan estas diferentes operaciones de igual forma Veremos ejemplos de operaciones combinadas como suma, resta, multiplicación y división en fraccionarios. No siendo más, comencemos. Prioridad en operaciones. Para efectuar multiplicaciones, divisiones, restas y sumas, se debe seguir el siguiente orden de prioridad. Primero las mu multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Es decir, que si tengo una combinación de estas operaciones, primeramente debo resolver las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Bien, miremos algunos ejemplos de aplicación. Primer ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos esta fracción y esta fracción y hay una multiplicación acá y aquí también hay otra multiplicación. Y aquí hay un signo menos que parte de esas multiplicaciones. Es como es prioritario, primeramente se debe resolver la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar esto que tenemos a este lado. Y de igual forma lo que tenemos acá. Esto nos quedaría 2 por 5, 10. 3 por 7, 21. 2 por 6, 12. Y 1 por 21 daría 21. Ahora, recordemos fracciones homogéneas. Si tienen alguna duda les dejo aquí el enlace para que lo miren. Entonces, cuando tengo fracciones homogéneas, dejo el mismo denominador y se suman los numeradores. 10 menos, 22, menos 12. Signos contrarios se restan, esto nos daría menos 2. Menos 2, 21. Años. No tiene mitad, no tiene tercera. O sea que esta sería la solución del ejercicio. Entonces no olvidemos siempre que tenga una multiplicación resolver primero multiplicaciones y por último las sumas o las restas en este caso resolvimos una resta ejemplo número 2 tenemos acá multiplicación multiplicación multiplicación signo menos y signo más vamos a resolver primeramente las multiplicaciones nos quedaría 1 por 5 5 5 por 3 15 1 por 4 da 4, 2 por 3, 6 y 7 por 1, 7 y 2 por 2, 4. Ahora, vemos que los denominadores son diferentes. Vamos a sacar el mínimo con múltiplo. Entonces, empezamos, simplificamos. Empezamos por mitad, 15 no tiene mitad, pero el 6 y el 4 sí, mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Seguimos con mitad, bajamos el 15 el 3 y mitad de 2 da 1. Seguimos con tercera. 15 tiene tercera. 1 más 5 es 6. Es múltiplo de 3. Tercera de 15 es 5. Tercera de 3 es 1. Y 1 lo bajamos. Por último sacamos quinta. Quinta de 5 es 1 y todo nos quedaría con 1. Al efectuar esta multiplicación nos daría 15 por 4, 60. O sea que el mínimo común múltiplo es 60. Vamos a resolver la siguiente operación entonces 60 vamos a mirar qué es lo que hacemos acá entonces 60 es el mínimo con múltiplo ahora miremos este número que está acá 15 se genera de multiplicar 5 por 3 y nos queda sobrando el 2 y el 4 entonces 2 por 2 4 multiplica al numerador quedando 5 que multiplica a 4 ahora miremos el 6 se nos daría 2 por 3 6, quedándonos el 2 y el 5. 2 por 5, 10. Y lo multiplico por el numerador, que es 4. Hago lo mismo con el último denominador, 4. Daría 2 por 2, 4. Y me sobraría el 3 y el 5. Esto me daría 15. 15 multiplica 7. Efectuamos las operaciones. Esto quedaría 20, 40 y 105. Seguimos efectuando sumas y restas. Esto nos daría 85 sobre 60, podemos simplificar, vemos que termina en 5 y 0, sacamos quinta, quinta de 85 es 17, y de 60 es 12, como podemos ver no se puede simplificar, o sea que esta sería la solución del ejercicio, vamos a mirar un tercer ejemplo, tenemos ahora divisiones, sumas y multiplicaciones, efectuamos lo mismo, Operaciones de división, multiplicación y por último la suma. Entonces multiplicamos, no olvidamos que se multiplica en x. 4 por 7, 7 por 5. Cada multiplicación del no problema, 1 por 6, 6 y 10 por 2, 20. Como podemos ver, se repite el numerador y denominador. O sea que esto se puede cancelar. Quedándonos 4 quintos. Y el 6 lo podemos simplificar con el 20. Mitad de 6, 3. Y mitad de 20, 10 quedando de una forma mucho más simple bueno, eso se puede resolver de dos formas una, con el método de la carita feliz otra podemos mirar simplemente que el 5 y el 10 el mínimo con múltiplo de estos dos es 10 entonces miramos, 10 dividido 5 nos da 2 o sea que 2 multiplica el 4 nos queda 4 por 2 menos 3 que multiplica 10 dividido 10 pues da 1, entonces por pues, esto no afecta 3 por 1 haría el mismo número, o sea que queda el 3. Esto nos daría 4 por 2, 8, menos 3, sobre 10. 8 menos 3 nos da 5, 5 décimos. Como podemos ver tiene quinta, quinta de 5, 1, y quinta de 10, 2. O sea que la respuesta sería 1 medio. De esta manera concluimos esta parte de fracciones. Si te gustó mi video, te pido que me apoyes con un me gusta y te invito a que lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que te des cuenta de los nuevos videos que subo. De igual forma, te comparto en mis redes sociales, los enlaces los encuentran en la parte de bajada. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.